Tres horas con 16 minutos, vamos a otra información. Eh, Defensa Civil va a atender a las familias que se han visto afectadas por el derrumbe en el municipio de Ayata. Como ustedes saben, eh, ha sido un año de un periodo de lluvias bastante prolongado y con emergencias muy puntuales y que se han presentado en diferentes partes del país. Entonces, estamos todavía, estamos de alguna manera... ...sintiendo estos efectos de este fenómeno del, del niño. A partir de esta jornada Defensa Civil enviará ayuda humanitaria al municipio de Ayata... ...para las más de 19 familias afectadas por el deslizamiento en el sector. y Estamos llegando a todas las partes, a todas partes, a todos los municipios... ...como esta mañana hemos tenido una, un pedido muy concreto del municipio de Ayata... ...que ya está siendo canalizado la ayuda humanitaria, ya por segunda vez... ...y por otro lado también... Eh, la coordinación con, con el viceministerio de vivienda para poder atender con, con estas viviendas que han sido destruidas por el deslizamiento que han sufrido. El deslizamiento se registró el pasado 8 de mayo. Un cerro se dio en la carretera en el municipio de Ayata, de la provincia Muñecas de La Paz. Bueno, la respuesta ya se ha dado, hoy eh, se va a poder atender por segunda vez a este municipio con la ayuda humanitaria para esta comunidad que, está, que ha sido aislada por un deslizamiento, ¿no? Que, no, no les, que les impide circular por, por la interrupción de un camino. Entonces, pero sí, eh, estamos atendiendo a diferentes municipios en eh, los diferentes departamentos. El deslizamiento fue de aproximadamente 300 metros de cerro, por lo que la plataforma de la carretera quedó con piedras y escombros, lo que causó que dos comunidades estén incomunicadas.